Bienvenidos a un nuevo episodio de Naturalmente Pod. En este programa charlamos del nudismo, llevando la curiosidad a la naturalidad, sin miedos, sin vergüenza y sin censura, desmitificándolo y mostrándolo como es, algo natural. Tan natural como el resfriado que he sufrido esta semana, y que me tiene la voz bastante tomada, así que os pido disculpas por la calidad de la misma, pero la ocasión de poder hacer esta entrevista no la podía dejar escapar. Hoy he traído como invitados a Andrea García y Ángel Barceló, miembros de la Plataforma Ciudadana Salvemos Calamosca. Bienvenidos. Hola. Hola. Muchas gracias. ¿Qué tal? Pues ahora muy bien estando con vosotros. Voy a comentar un poquito que en Orihuela Costa se encuentra el último kilómetro de costa sin edificar en 10 kilómetros a la redonda, estamos hablando de las playas que conforman Cala la Mosca, desde Punta Prima hasta la playa flamenca. La plataforma ciudadana Salvemos Cala la Mosca, Cala Mosca mejor dicho, es un grupo de asiduos a dicha cala que se han organizado para intentar preservar estas playas de cara a la actuación urbanística fomentada por la empresa Comendio, que quiere construir 2.200 viviendas, haciendo desaparecer por completo todo el ecosistema natural de la zona y cabe destacar que dicha plataforma no pertenece a ningún partido político, sino que es un grupo que comparte la preocupación de preservar y mejorar este lugar. Andrea y Ángel, ¿os gustaría aportar algo más a esta presentación? ¿Te animas, Ángel? No, no, está, está, está, bien, está, bien, está, bien, está bien, Bueno, me gustaría que los oyentes se pudieran identificar un poquito más con vosotros, ¿vale? Para ello vamos a empezar con unas preguntas, Pues bueno, pues lo que me gustaría es que os presentaseis un poquito. Pues no sé si decir por dónde vivís, a qué os dedicáis, lo que vosotros veáis. Venga, Andrea, te toca a ti la primera. Me ha tocado, sí. <ríe> Bien, pues yo soy de Orihuela, Orihuela ciudad, pero veraneo pues ya desde hace bastantes años en la ceña, Orihuela costa y bueno, pues soy asidua a Cala Mosca y, y bueno, pues le guardo un gran cariño y espero que, que bueno la podamos ir disfrutando por mucho tiempo. Eh, yo soy maestra, eh, maestra de, de primaria y bueno, pues trabajo muy cerquita de, de Orihuela. Entonces, pues como tengo, eh, bueno, disfruto de vacaciones largas en verano, pues Ahí estoy, todos los días parece que vaya por ahí. Encantado, Ángel. ¿Qué tal? Eh, bueno, yo también vivo en Orihuela, Orihuela ciudad, eh, veraneo en la zona de Rocío del Mar. También está muy cerca de, cala, de la cala Mosca. Y bueno, por qué defiendo esto es que eh, para mí la, esta cala ha significado mucho y significa mucho. Para mí ha sido un lugar donde encontrar la paz, un lugar, un refugio, un refugio de, de la sociedad, un refugio de los ataques de lo que es el, la sociedad, de, un refugio para mí mismo, para, para sentirme bien conmigo, para sentirme bien en la naturaleza, un lugar donde descubrir, un lugar donde encontrar la madurez, es que es el paraíso, como, como tantos compañeros de la, de la cara comentan. Uh -huh. Sería una gran pena que eso lo destruyan, pues entiendo, porque. Una cosa está clara, en cuanto construyan ahí los edificios que piensan construir, el entorno ya no va a ser el mismo, por mucho que sea el mismo lugar en el mapa, ¿verdad? Uh -huh. Porque, ¿cómo describiríais un poquito cómo es Cala la Mosca? Uff, ¿por dónde empezar? Es que esta cala, Cala Mosca, o el conjunto de pequeñas calas que hay, son un tesoro, un pequeño paraíso para muchos, eh, donde además, pues, habitan especies endémicas eh, que varias asociaciones ecologistas han tratado de proteger. Eh, además, es que eh, dos de sus calas son de uso tradicional naturista, eh, aunque bueno, allí acceden todo tipo de personas. Eh, porque es que las aguas de cala es que son sencillamente espectaculares. Uh -huh. Son cristalinas y muchas personas vienen a hacer snorkel, porque hay muchas zonas con la planta posidonia y entonces habitan muchas especies ahí en el mar. Uh -huh. Doy fe porque yo soy un usuario de, esa, de esas calas y <risa> reconozco que con mis hijos nos ponemos a hacer snorkel y es una gozada. ¿Verdad? Oye, ¿cómo consiguió la constructora estos terrenos? Eso es una historia. Ay, la constructora, Gomendio, pues consiguió estos terrenos con una permuta. Eh, era dueña, la constructora, de unos terrenos en, en una zona que se llama el Palmeral, donde hay muchas palmeras <risa> en Orihuela. <risa> <risa> valga la redundancia y bueno, eh, realmente pues no tienen el valor, no tenían el valor que tenía el terreno Calamosca, entonces eran municipales entonces en los años 90 eh, pues se hizo esta permuta Otra actuación lesiva que hubo para los intereses del municipio fue que dentro de esos 500.000 metros eh, pues como todos los planes parciales, hay una parte que es terreno o parcela dotacional, eh, que normalmente es un 10%. Es decir, si el total son 500.000 metros, pues habría unos 50.000 metros cuadrados que serían para el ayuntamiento para poner servicios, pues tipo polideportivos, centros cívicos, centros de salud, colegios, etc. ¿Vale? Entonces, esa parcela dotacional estaba prevista para hacer un colegio en Calamosca. Pero más tarde, como a Gomendio no le interesaba perder 50.000 metros ahí, pues le cambió el ayuntamiento esa parcela por otra que hay en otros terrenos que están al otro lado de la carretera. Eh, y para hacer un centro cívico, mm. que ahora mismo ya está hecho. Pues obviamente, los terrenos de la otra, parcel, de la otra parcela, que están al otro lado de la carretera y más alejado del mar, pues si valían 30 euros, un suponer, el metro pues los de primera línea del marco pues, pues, valdrían pues, 60 euros por claro. el otro Obviamente. Y, y imagínate que sale perdiendo. Entonces, todo esto ocurrió ya en otros tiempos donde había otro alcalde, pero uh -huh, del mismo partido. Sí, porque ahora. esto lleva también su historia, ¿no? Y han pasado varios ayuntamientos, varios partidos políticos, varios alcaldes, etcétera, etcétera. Sí. Uh -huh. Sí, bueno, salimos perdiendo los ciudadanos, que perdemos la opción bueno, de hacer vida ahí. Al uh -huh. ser una sí. privada... Ya no tenemos la opción de hacer vida, y más seguramente a un paseo marítimo y te limitarás, como en Torrevieja, pasear por el paseo marítimo con un montón de gente, y no es que me moleste la gente, pero no hay donde construir llamas en la costa, no hay más cosas, está todo plagado, está saturado, hiper saturado. Bueno, entiendo que la recalificación de terrenos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto ha sido cosa de, de la historia que ha ido pasando. Y, pero sí es verdad que eh, el, el, hubo un plan de acción territorial por parte de la Generalitat para descalificar eh, el terreno. ¿Qué es lo que pasó con este plan? ¿Por qué no salió adelante? ¿Lo sabéis? Bueno, sé algo, vale, que, que bueno, que me han ido comentando y por visto es así, vale este plan de acción territorial, el PAT, hasta donde yo sé, pues no está publicado aún, pero se puede señalar la protección del terreno y abrir vías a un potencial desclasificación. Pero eso no solo dependería del PAT, eh, sino que haría falta implicación activa del ayuntamiento y de la Consellería más allá del mismo. Pero no obstante, hasta la fecha la consejería de Territorio no ha dado muchas muestras de que, hay que revertir planes urbanísticos como este. Eh, que la empresa aporte un estudio propio era obligatorio por ley, el problema es si se evalúa con rigidez o generosidad. Uh -huh. En todo caso, pues gracias a la protesta vec vecinal y acción política, hoy el proyecto es menos agresivo que hace unos años, y, y ahora aún es bastante agresivo. Uh -huh. Por eso el problema es solo, no es solo de legalidad ambiental, sino urbanística. Eh, puede haber elementos de la tramitación ambiental que, aun siendo aberrantes, se ajusten a derecho, pero hay otros muchos de la tramitación urbanística que sí son mucho matudosos uh -huh. Y aun así, el ayuntamiento y algunos sectores de la consejería están facilitando el trámite. Sí, hay bastantes lagunas legales, por lo menos por la información que me está haciendo, me, se, me, se me hace llegar, ¿no? Eh, hay una duda que, que yo creo que todo el mundo se hace, ¿no? ¿Es, ¿Es legal que Medio Ambiente acepte un estudio de impacto realizado por la misma empresa que pone en riesgo el entorno? Porque esto nadie lo entiende. Eh, sí, yo por ejemplo pues no lo entiendo, ¿vale? Eh, la Generalitat Valenciana lo autorizó en su día. Partidos de la oposición como Claro y Cambiemos y muchos ciudadanos de a pie han reclamado. Porque es que no puede ser que un estudio de impacto ambiental sea parte de la empresa constructora, en este caso Gomendio ya que el informe lo elaboró la empresa como traje a su medida. Pero vamos, que la Consellería de Medio Ambiente lo aprobó y yo no sé hasta qué punto eso es legal. Uh -huh. Sí, porque luego, luego os preguntáis sobre el impacto de, de, las, de las obras. Sé sí. que hay otra hay otra hay eh, otro informe negativo, que es el de Fomento sí. Carreteras, en el que, bueno, pues eh, obviamente... O sea, los que ya hemos veraneado por allí, vemos cómo está esa carretera que está completamente colapsada. O sea, yo tardo menos en ir hacia, no sé, el interior que cruzarme la costa, porque la, la nacional está completamente saturada. Eh, este informe que ha hecho eh, Fomento, eh, o sea, ¿no tiene la suficiente fuerza para detener esta construcción? Eh, vamos a ver, el informe de Fomento Carreteras es desfavorable a la construcción de tantas viviendas y sí que tiene peso, ya que el Ministerio de Fomento hace unos 10-14 días mandó un requerimiento al Ayuntamiento diciéndoles que ese informe era vinculante y preceptivo y que la aprobación de las viviendas sería nula de pleno derecho. Uh -huh. Entonces, sí que tiene mucho peso. Lo que no sabemos es, en este caso, el Ministerio tendrá que pleitear al no cumplir ese informe preceptivo o automáticamente se anula el plan. Ya lo veremos. Uh -huh. ¿Qué, es, ¿Qué es lo que ocurriría en este entorno si la constructora llegase a ejecutar este plan urbanístico? Bien, pues no sabría ni, ni por dónde empezar. <risa> Primero, que sí, un desastre. Primero perderíamos un entorno natural. De hecho, este es el único en kilómetros, como bien ha dicho al principio de la entrevista. Uh -huh. Dejaríamos sin hogar a muchas especies, incluyendo el caracolillo endémico de allí, sí. la mauretanica, También la flor, que es la jarilla cabeza de gato. El lagarto bético, que mm. es un lago precioso de entre 30 y 40 centímetros, que incluso le damos de, de comer. Sí, también. sí, sí, sí, eso es típico allí en Las Calas. Sí. <ríe> también los erizos terrestres, que vamos a ver, pues la gente que ha veraneado en la zona decía que antes veía muchos erizos. Uh -huh. Y ya, ya no solo en Calamosca, sino en las mismas urbanizaciones. Y cada vez se ven menos y menos. O sea, mueren aplastados en la carretera. O, o yo no sé realmente lo que pasa con ellos, pero... Les quita la de vivir, donde anidar, o sea, anidar, donde puedan poner sus crías. Pues, no. Tienen que huir a algún sitio y no les queda ya ningún sitio. Uh -huh. Básicamente, ¿no? Claro, están acorralados en Calamusca. Y vamos ya, si le quitamos su hogar, los pobres erizos... Pero que además también está la libélula roja, además eh, también anidan otras aves como los cernícalos mm. y, y bueno, las gaviotas, aunque sí. sea un animal común, pero también tienen que anidar y, y es que es el único espacio natural que queda. Sí, además yo una de las cosas que no entiendo de todo esto, porque ya sin tener... Eh, pues eso, camiones, grúas, etcétera, etcétera ya he visto que en alguna parte de la cala es, o sea, del la, de la, de la acantilado, por así decirlo se ha venido abajo, o sea, que no es un sitio que vamos a decir que sea muy estable, ¿no? no es peligroso, pero es verdad que no es muy estable no. claro, si empiezan a meter grúas, camiones, etcétera, etcétera a excavar el suelo, yo creo que esto se vendría abajo por su propio peso, yo no entiendo muy bien qué tipo de estudio de medioambiental han hecho, pero estoy seguro que se van... O sea, si como empiecen a construir ahí, se van a cargar todo el, el, el acantilado y las calas. Mucho me temo que sí. Uh -huh. Es que No me cabe en la cabeza. Pero tiene razón, con todo el movimiento que va a haber ahí de maquinaria y lo inestable que es actualmente toda esa zona de acantilados, pues... No sé, avalancha... <risa> Sí, porque además, o sea, para sé que algunos oyentes nos dirán, oye, pero esto de la ley de costas, bueno, lo he estado mirando yo un poquito, ¿vale? O sea, la ley de costas lo que te, te dice es que tienes que estar a 100 metros de la línea de costa, ¿vale? Puedes edificar a partir de 100 metros. Lo que pasa es que 100 metros de ese acantilado es prácticamente pegado a ello, ¿vale? No, no, no hay más. Sí. Y es verdad que lo he medido en, en Google Maps, están esos 100 metros, 100 metros reglamentarios, ¿vale? Pero que, que yo creo que va a ser completamente insuficiente eh, para preservar ese, eh, por lo menos lo que son las calas y las playas. El resto del, del ecosistema se lo van a cargar directamente, si edifican se lo van a cargar directamente. O sea, no hay, no hay remedio, ¿vale? Porque no, que no queda nada, o sea, entre entre los edificios y el resto del acantilado lo que hay son piedras, no hay ningún tipo de vegetación, ni hay en ningún sitio donde se pueda refugiar ningún tipo de animal, ¿vale? Entonces no. sí que es verdad que, que no termino yo de ver muy bien cómo, cómo se puede permitir el, el, este estudio de impacto creado por la misma constructora. Pero bueno, vamos a suponer que, que eh, bueno, que, que por así decirlo, eh, que se llegase a a, a parar esta obra, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían las consecuencias para, la, para el ayuntamiento y la constructora en caso de que no se finalice esta obra? Consecuencias serían, bueno. Nosotros, como plataforma que nos hemos creado, tenemos la intención de continuar y, y preservar ese espacio como es en, en su estado natural, es decir, hace tiempo entraban los coches y eso gracias a, a la recogida de firmas y que se descubrió que estaban las especies endémicas, de alguna forma se ha parado, ya los coches si entra alguno entrará de o ya no es lo que era antes que todos los coches entran, entonces en ese sentido genial, pero bueno, que si no, si conseguimos que no construyan porque conseguimos preservar ese espacio, queremos, queremos eh, Queremos que se mantenga ese espacio de forma natural. Uh -huh. Es decir, a, a arreglar también la bajada de las caras, que no está para nada. Eh, Como decía, de una forma segura, está muy insegura. Incluso, o sea, que decir, no sí. hay ningún tipo de barandilla de seguridad. Están, están escalones en algunas zonas, uh -huh. hechos con piedras, pero piedras sueltas. Y que cuando llueve, todo eso va. Entonces. ¿Qué pasa si no construyen? Eh, pasa que, que vamos a intentar preservar la zona en su estado lo más natural y, lo, y conservar lo más posible toda la fauna y toda la flora que hay ahí. Uh -huh. Lo que pasa es que es verdad que tiene como una especie de contrato del ayuntamiento con la constructora, ¿no? Si pasado X años eh, no se llegaba a construir, tendrían que pagarles algún tipo de indemnización o tener algún tipo ¿no? de, de... O sea, creo que por algún lado de esto va... Si no me equivoco, no sé si lo sabéis. Eh, tengo algo entendido, no lo sé con seguridad, pero creo que hasta 2023 tenían de límite para construir, si no por lo que has comentado tú. Uh -huh. Pero yo sé, es que eso ya son... Sí, son más técnicos. Uh -huh. Sí, vale. exacto. Sí, o sea, yo más o menos lo que tengo entendido es eso, ¿no? Una vez que, que pasen estos años, si no llega a construir la constructora, el ayuntamiento se ve forzado a tener que pagar una indemnización a, a la dicha constructora, con lo cual deja en bastante mala posición a, a, al, al gobierno del ayuntamiento en ese momento porque se ven en, en un apuro bastante complicado de salvar. De todos modos, es que yo me niego a aceptar que los ciudadanos tengamos que pagar... Irregularidades que había dicho antes, Altea. Irregularidades uh -huh. que han prescrito y que entre mm, juicios que no. Vamos, que que, que no tienen el. Que, que no terminan. ¿Cómo decirlo? que cuando un caso prescribe, pues tenga la razón no tenga la razón, ya no hay lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso no quiere decir que porque haya prescrito tenga la razón. El, el tema es. Que, que ya en la construcción de esos eh, terrenos, por un montón de irregularidades que se ha demostrado que han ido sucediendo, y, y ahora entonces, irregularidades pues, que ha fomentado el ayuntamiento, eh, de, debería hacerse responsable el propio ayuntamiento de no haber atajado antes ese. Uh -huh. o sea, que porque no las haya atajado antes, ahora hay que seguir con el, al, hacia adelante con un plan que es insostenible porque va a arrasar y va a destruir todo el entorno no lo termino. ¿me entendéis? Uh -huh. Claro, es que no se ha contemplado en ningún momento la opinión de los ciudadanos futuras generaciones, su vida más sostenible, eh, todo el ecosistema que hay allí entonces mmm, realmente pues alguien tendría que pagar las consecuencias ¿no? en el caso de que prescribiera uh -huh. y luego no creo que se, eh, no creo que seamos los ciudadanos quienes debamos pagar eso Obviamente. Hablando precisamente de los ciudadanos, sé que mañana estamos grabando, hoy es viernes, eh, día 5, mañana día 6, sábado tenéis a las 11 pues, una conferencia sobre pasado, presente y futuro de Cala Mosca. ¿Os sentís apoyados por los vecinos de Orihuela y los ciudadanos? Bueno, mañana lo veremos. <ríe> no, pero bueno. Yo realmente tengo... Perdón. Digo sí. que hasta el momento sí, sin duda, claro. Sí. Y, y es que no nos paramos de recibir apoyos, eh, ánimos. Sí. Eh, y bueno, eh, queremos que tener a esos apoyos, esos ánimos. Como, eh, como yo tengo, como hemos puesto en una página web, que estaría bien decirlo, la página web que hemos hecho, todas las redes sociales, Facebook, Twitter, el canal de YouTube. Bueno, pues como hemos puesto en la página web una frase de que algo así de... Eh, tu, a, eh, tu apoyo es imprescindible tu ayuda lo es todavía más es decir, eh, necesitamos la colaboración de todo el mundo para difundir para que se sepa que esto se ocurre, por lo menos que se sepa lo que está ocurriendo y lo que hay detrás uh -huh. todas las irregularidades que se han sucedido para construir y, y destrozar un entorno tan natural y tan bonito como es mosca uh -huh. eso es efectivamente una pregunta muy difícil, de acuerdo ¿Qué es solución alternativa a la, a la construcción planteáis para que si pudiera ser todo el mundo saliera beneficiado? Y que es difícil, sí. Pero bueno, mira, yo creo que tal y como está planteada la situación, no todos podríamos salir beneficiados. Uh -huh. Lo que tenemos claro es que construir aquí no beneficia a ninguno de los vecinos de la costa, pero ni al turismo, ni a la fauna, ni a la flora beneficia únicamente a constructora y ayuntamiento y a algún pez gordo en la consejería, supongo, por una cuestión puramente económica. Yeah. Y de claro, entonces, todos contentos, ¿Alguien, alguien tendrá que llorar al final de la historia, yo creo. Sin embargo, yo discrepo un poco porque si no se construye, todos somos beneficiados. El patrimonio natural de Calamosca nos pertenece a todos. Hmm. Sí, sí. Yo le he entendido a Andrea que realmente quien no sale beneficiado es, por así decirlo, el, el constructor porque no se lleva todo el beneficio que esperaba, el ayuntamiento porque tendrá que pagar esa penalización por no llevarse la, la obra a cabo y por eso en un principio ellos serían los perjudicados. Obviamente... Eh, si se llegase a realizar, pues eh, los perjudicados sería el resto del mundo. Es decir, eh, la fauna, no. la flora, lo que le estamos dejando como legado a nuestros hijos, eh, eh, la masificación de personas y, y un pareje natural que podría potenciarse probablemente con algún tipo de parque o algo por el estilo, como he visto, pues no sé, he visto en Guardamar... Eh, sí, en Guardamar y en, no sé, y en otros sitios donde sí he visto que se está protegiendo ciertos eh, entornos y que en ese sentido pues oye, da un prestigio a esa localidad por poder haber por lo menos respetado parte de, de, de, ese, de ese entorno, ¿no? Uh -huh. Desde luego que sí. Eh, la verdad es que si realmente se consiguiera eh, frenar la urbanización, eh, yo creo que el siguiente paso... Eh, si hubiera compromiso ciudadano, sería proteger esta zona y realmente pues aportar, bueno, pues cada uno lo que pueda, lo que sepa, para, para hacer que esta zona pues potenciarla, pero potenciarla a nivel medioambiental, toda uh -huh. su riqueza, no porque como está tan mal cuidada, bueno... Está dejada simplemente, es bonita porque es virgen, ya de por sí, ¿no? Es bonita de por sí, pero no está cuidada y no está fomentada. Entonces, yo creo que sería el próximo paso, ¿no? Si eh, obtuviéramos, pues, el objetivo ¿no? que, que tenemos. Uh -huh. Bueno, y si la gente quiere informarse un poquito más sobre vuestra plataforma e incluso apoyaros, eh, ¿qué redes sociales y medios de comunicación tenéis? Bien, Bien eh, sí. tenemos eh, desde Facebook, tenemos, nos pueden buscar en Facebook, tenemos un canal en YouTube con varios vídeos que hemos realizado, tenemos un Twitter, eh, tenemos eh, una página web, salvemoscalamosca.es uh -huh. y desde ahí, desde cualquiera de los sitios, puedes acceder a cualquiera de las otras eh, redes. Eh, Perfecto. Desde la web de .es, salvemoscalamosca.es, eh, aparte de las noticias que iremos poniendo, eh, ya puedes hacer, saltar a las distintas redes y contactar con nosotros. Perfecto. Oye, y para, y, cerrar, era... y para cerrar un poquito esto, eh, ¿queréis hacer algún resumen o alguna cosa que no hayamos comentado? Mm, la verdad es que hemos cubierto bastante... Hoy. <risa> ahora mismo así o a vos de pronto bueno, seguro que después cuando nos despidamos digo, me cachis bueno. pero ahora mismo, bueno, ahora mismo animaría, a, animaría a la gente a visitar Calamosca sí. a darse un baño sí. eh, sentir, sentir la paz, la tranquilidad sentir lo que se siente allí y de, cerrar los ojos a volver a hablaros e imaginarse, eso con un paseo marítimo, con puestos de, con heladerías con, con todo urbanizado y Volver a, al sitio donde estabas y, y ver cómo cambiaría todo. Y ver lo que vamos a perder como, con, como consintamos que construyan ahí, destruyendo ese entorno. Porque más que construir, lo que van a es a destruir el entorno que ahora mismo hay. Sí. ¿Quieres aportar alguna cosilla más, Andrea? No, la verdad es que Ángel, vamos, lo ha clavado. Eh, sí, con este ejercicio, simple ejercicio de visualización... A mí ya me ha quedado bastante claro. Me quedo con Carla Mosca, tal cual es. Y, y bueno, yo también os animo a, a visitar a este espacio maravilloso. Eh, también, bueno, aparte, mmm, en esta plataforma que, que hemos creado hace tan poquito, eh, me gustaría animar a los ciudadanos, ciudadanos de a pie, como Ángel y como yo, como muchos de nosotros, eh, no somos expertos en la materia, simplemente somos gente normal, muy interesada, con distintas profesiones, uh -huh. en colores políticos o todos los colores políticos, hay uh -huh. mezclados. <ríe> Pero vamos, que os animo a, a aportar ideas, a participar. Eh, hemos creado un grupo de WhatsApp donde ya somos más de 100 personas y, y mucha gente pues, aporta... Bueno, pues a lo mejor ha visto un enlace de una noticia, la pone, la trabajamos... Eh, otra gente pues se encarga de llamar a las asociaciones ecologistas para, para ver si podemos conseguir apoyo. Y, y bueno, mañana en la conferencia, después de la conferencia, pues me gustaría que nos reuniéramos para, bueno, pues, para crear grupos de trabajo. Eh, y de esa manera, voluntariamente, pues cada uno que aporte lo que sepa, lo que quiera, hasta el momento que quiera o pueda. Entonces, es eso, que todos podemos hacer esto crecer, vamos, que aquí no, esto es algo algo de todos, uh -huh. y, y la verdad es que es bastante gratificante ver cómo con un pequeño granito de arena que podamos aportar eh, sin machacarse, eh, se está construyendo algo, algo grande y bonito pues para todos. Uh -huh. Entonces. yo por aportar también mi granito de arena tengo que decir que a mí me toca especialmente el corazón esta cala porque es donde yo estoy educando a mis hijos en el nudismo naturismo es un ambiente en el que se respira mucho respeto se respira mucha cordialidad es muy fácil encontrar a personas eh, con las que poder tener una conversación súper agradable siempre Llevaré en mi corazón eh, como Manolo, que en paz descanse, me, me ayudó a bajar por el pues todos uh -huh. los trastos que llevaba de los peques cuando le conocí por primera vez. O sea, siempre lo llevaré en mi corazón. Eh, desde aquí además un cálido abrazo a, a Eva, que es su mujer. Y um, un paraje así yo creo que no se debería de, de desperdiciar en, en solo el interés económico. O sea, creo que debería de preservarse sobre todo para nuestros hijos para nuestra satisfacción el poder como dices como habéis dicho bañarse en esas aguas cristalinas y, y preservar ese ambiente estupendo que, que hay ahí así que bueno eh, ha sido un orgullo poder aportar mi granito de arena en la defensa de, de calamosca haberos traído al programa vale me encanta traer a gente con la pasión suficiente para mover el mundo y vosotros lo estáis demostrando Muchísimas gracias por participar. Creo que sois un claro ejemplo de que cuando nos agrupamos podemos llegar muchísimo más lejos de lo que nos esperamos, sobre todo cuando nos centramos en los objetivos que nos unen. ¿Os gustaría despediros de la audiencia? Claro que sí. <risa> eh, <risa> un abrazo muy grande a todos y gracias por, por escucharnos hasta el final. Eh, y bueno, pues... Eso, que os animo a que vengáis y, y todo esto que hemos dicho, pues lo descubráis por vosotros mismos, no os va a decepcionar, al revés, os va, yo no creo que os va a tocar un poquito el corazón. Mm. Muy bien, pues eh, sí, yo también agradecido de que nos invité, Rubén, eh, agradecido de este podcast, de, de, este, de, y, bueno, de que trates el naturismo, nudismo, porque sí. a día de hoy sigue siendo un tema tabú. Mm -hmm y bueno que lo trace con toda la normalidad como es como normal es no verdad sí. y bueno agradecer también a, a todo el mundo que se quiera acercar a cada mosca y porque bueno o sea, igual igual eh, les toca un poquito eh, igual se sienten un poquito cómodos y cuando sientan que a lo mejor destruyen ese entorno igual piensan esto no debería de su entonces, mi deseo es eh, que nos veamos ahí. Un chapuzón a todos y un abrazo, claro. Pues nada, espero volver a tener otra charla con vosotros, pero en persona y disfrutando sí, sí, sí. allí de, de Cala Mosca, ¿vale? Muchas gracias, Rubén, por tu tiempo y por tu granazo de arena. Muy a vosotros. Pues nada, si os parece, me, me voy a ir despidiendo. Y nada, pues antes de despedirme, recordaros eh, que podéis encontrar todos los episodios del programa en iVoox, YouTube y TuneIn, ¿vale? Y los últimos 20 en el resto de plataformas Amazon Music, Spotify, iTunes y Google Podcast. Si queréis proponerme algún tema o incluso queréis participar de alguna forma, podéis poneros en contacto a través de mi blog en naturalmentepod.wordpress.com, donde podéis encontrar todas mis redes sociales, el correo electrónico e incluso un formulario de sugerencias.